amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros varios servicios satelitales. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Como parte de estos acontecimientos en pleno desarrollo, es este especial en el cual nos haremos eco de los acontecimientos relevantes en el plano económico geopolítico y político también naturalmente pero en los cuales mientras las grandes potencias tratan de solucionar lo insolucionable es decir, la pérdida de capacidad de reacción ante un sistema neoliberal que no existe ya como tal ya no hay Bretton Woods ya no hay acuerdo de Washington, ya no hay posibilidades de jugar con las mismas reglas del juego y las consecuencias de esta falta de control, de haber puesto en práctica aquella vieja y consuetudinaria tesis del neoliberalismo de que el Estado no debe actuar, que la mano invisible del mercado todo lo logra, que tienen que permitirse que las fuerzas económicas actúen per se, ha tenido consecuencias al hacer eclosión a escala realmente planetaria. Frente a esto, hay una solución uh, donde, si tuviéramos que hacer una síntesis al estilo coloquial venezolano, los protagonistas están tratando de nadar y cuidar la ropa. Un cambio era imprescindible. Hoy, culmina de alguna manera y en medio de brutales protestas, ya ha habido un caso fatal y numerosos heridos, la cumbre del G-20 en Londres, que tenía sus antecedentes más cercanos en la cumbre de lo que dieron en llamar países progresistas, que tuvo lugar en Santiago de Chile. Pero de los progresistas fueron muy selectivos en ver a quién invitaban, porque hay discursos que por su verticalidad y sinceridad resultan un poco cacofónicos, ¿no? No obstante esto, este prolegómeno iba precedido en cuanto a la cumbre de Londres por una posición bastante abrasiva, por decirlo suavemente, de parte de las reuniones que habían mantenido la señora Angela Merkel en Alemania y el señor Sarkozy en Francia, previendo que si no se hacían... Eh, buenas sus palabras de requerimientos de apoyo y respeto a sus propias características no habría una esperada situación de consenso en la conferencia de Londres se hizo presente desde luego Dmitry Medvedev representante de la federación rusa lo positivo de esto es que se logró aprovechando el G20 un acercamiento personal directo y absolutamente distinto al de la época Bush y los republicanos, entre Moscú y Washington, tomando como escenario Londres, mientras las primeras damas visitaban escuelas, visitaban hospitales o visitaban el Covent Garden. ¿Qué se logra después de todo esto? Aparentemente, la posibilidad de sacar adelante, reincorporando sumas gigantescas al Fondo Monetario Internacional y distribuyendo de alguna manera entre los países emergentes que no estaban presentes, la inyección económica de toda esta situación, que es un verdadero caos. No hay otra versión. Es un verdadero caos. Lo que nos proponemos ahora es mostrarles algo de una reacción paralela. El presidente Chávez, que ha asumido claramente su posición como vocero de una buena parte de este mundo ya no unipolar, ...estuvo y lo comentamos y lo mostramos ampliamente en, en Doha, en Qatar... ...Qatar, que además de ser un pequeño y muy progresista, además de eh, rico país... ...que se maneja con muy centenarias tradiciones y dentro del plano de la cultura musulmana... ...decidió este pequeñito país colocarse en el mapa del mundo y lo hizo a través de un buen manejo y una buena inversión en medios de comunicación. Por lo tanto, el Emir de Cotar decidió hacer una inversión en lo que se llama Al Jazeera. Al Jazeera no es más que una cadena de televisión hecha con lo que hay que hacer televisión. Talento de mejor a nivel internacional y bien pagado para poder atraerlo a vivir en condiciones absolutamente diferentes a las que estaban acostumbrados talento al nivel, digamos, de la vieja BBC y la necesaria inversión para las instalaciones para crear una cadena que tuviera repercusión a nivel mundial. La televisión, y esto es una vieja fórmula personal que la hemos repetido muchas veces, se hace con tres cosas. Talento y hay que pagarlo. Audacia porque hay que tomar decisiones permanentemente y a cada momento, esto se traga a mucha gente, porque es una profesión que genera un gran estrés. No olviden que incluso los periodistas son los que tienen menor expectativa de vida junto con los gerentes de hotel, digamos. Son profesiones. Entonces, talento y hay que pagarlo, audacia para tomar decisiones. Y un vagón de dólares. ¿Por qué un vagón de dólares? Bueno, porque la televisión es como la aviación si usted no tiene el equipamiento técnico necesario, si usted no cambia los repuestos cuando tiene que cambiarlos, si usted no vuela por el libro y dice tantas horas de esto, hay que cambiarlo o hay que pasarlo a revisión, usted sencillamente sale del aire. Aquí podemos salir del aire diciendo vamos a máster porque no tengo el video, en la aviación usted sale del aire buscando un, un aeropuerto alterno <risas> o se eyecta en paracaídas. Bueno... Si Master no responde, les voy a dar un tiempecito y, y les voy a decir, el presidente estuvo en Al Jazeera, y Al Jazeera tuvo tal importancia desde su arranque, por su buena estrategia y su buena realización, que cuando la guerra de Irak, por ejemplo, y cuando los problemas del Medio Oriente ya tenía a su gente involucrada en el mundo árabe y musulmán, colocándose en situaciones de privilegio, por algo al llegar los primeros tanques a Bagdad, no solo dispararon contra el Hotel Palestina, donde estaba reunida la prensa internacional, los tanques estadounidenses, me refiero a los Abrams, ¿no? sino que también dispararon sobre la oficina de Al Jazeera. Pero la CNN, no, no la mentirosa y ladroncita CNN en español, sino la CNN en inglés, tuvo que pactar con Al Jazeera. Y tuvo que pactar con Al Jazeera para poder tener eh, alguna manera de compartir las exclusivas que estaban resultando absolutamente insoportables para la cadena que entonces no tenía eh, la competencia de la ultraderecha de Fox, era la que daba la información sobre los conflictos del Medio Oriente. Esta gente dijo, no, nosotros hemos, nos hemos posicionado, hemos logrado las exclusivas, las mantendremos. Pero no se puede mantener uno indefinidamente del aire, ¿no? Cuando tiene que aparecer un video, tiene que aparecer. Y la gente de CNN dijo, bueno, señores, si ustedes no quieren negociar con nosotros, por lo menos permítanos tener las exclusivas de ustedes algunas horas después de que ustedes la den. Vean la importancia de ese paísito en el Golfo Pérsico que logra posicionarse en el competidísimo número del mundo de las comunicaciones globales. Allí se produjo una interesante entrevista con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Hugo Chávez Frías, y lo hizo Al -Yazira. Al Jazeera nos ha prometido enviarnos esto, y a la espera de tal entrevista, que sí es el motivo por lo cual queremos mostrarle como un balance en las opiniones de lo que el G20 constituye a escala planetaria todo lo que se podía decir, vamos a darle este balance sobre lo que se está logrando en un mundo que definitivamente ya no es unipolar. Así que vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Así las cosas, y con este eh, comentario de apertura a la espera de la entrevista exclusiva lograda por la cadena Ahora no solo hermana, sino asociada, puesto que TeleSUR y Al Jazeera han firmado un nuevo contrato en cuanto a compartir servicios y material informativo. Eh, vamos a brindarles a ustedes la entrevista eh, realizada en Qatar y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo. Bienvenido, él es un jefe de estado que tiene una presencia diferente a los demás jefes de estado, tiene una personalidad muy popular que hace recordar que la gente cree que el tiempo lo ha sobrepasado. Muchos de ellos pareció su discurso como que es una confrontación con lo que es costumbre. Eso lleva a una confrontación con él y a su reto. El presidente Chávez que gobierna su país desde 1998, el presidente Chávez es el número 53 de Venezuela, nacido en 1954, egresado oficial. En 1975 intentó un golpe de estado en febrero de 1992 y no triunfó contra Carlos Andrés Pérez no pudo controlar a Caracas. Fundó una asociación secreta en, con el nombre de Simón Bolívar. Fue víctima de un golpe de estado, de un intento de golpe de estado en el año 2002. En 48 horas fracasó. Todos los indicios señalaba a los Estados Unidos como la culpable. Él rompió sus relaciones con Israel después de la, de la agresión de Israel contra Gaza. Su país Venezuela es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Televidente, ahora abrimos una página para que ustedes pueden dialogar con el presidente Chávez y nos sentimos orgullosos de poder recibir su llamada a través de los teléfonos que ustedes ven en la pantalla. Espero que sus preguntas sean cortas. Le doy la bienvenida al señor presidente de Venezuela. Usted sabe que cuenta con una popularidad Grande en el mundo árabe, razón por la cual habrá muchas preguntas para usted en este programa. Muchas gracias, quiero dar las gracias a Yasira por esta invitación. Vamos a abrir un diálogo acerca del contenido de ese y le quiero empezar preguntándole acerca de la conferencia Cumbre de Sudamérica con el mundo árabe. ¿Cómo usted evalúa esta cumbre? Bien, gracias, gracias, gracias, Mona un saludo primero que nada a todo el pueblo catarí y a todo el pueblo árabe estoy muy feliz de estar en Al Yazira una vez más lo primero positivo para mí de esta cumbre es que nos ha permitido regresar a Doha regresar a Qatar conseguirnos con su pueblo y conseguirnos con los líderes del mundo árabe pero como yo decía ayer Recordando, tengo 10 años por estos mundos de Arabia. Y por primera vez no vengo solo, como jefe de Estado. Ahora venimos Lula de Brasil, Cristina de Argentina, Michelle de Chile, Evo de Bolivia, Lugo de Paraguay, Benetian de Surinam. Es decir, somos un grupo ya de América. Eh, luego, eh, luego de Paraguay, luego eso es algo muy positivo: una reunión de líderes suramericanos con los líderes árabes, un encuentro de cultura, de civilizaciones que tenemos mucho en común, muchísimo. Mira, el, América, el, el, el hombre, la mujer de América del Sur, de Latinoamérica, del Caribe se parece mucho a ustedes los árabes tú eres de, de Egipto pero igual es un solo mundo en el fondo una, una cultura con raíces muy comunes y además con existencias muy parecidas. el mundo árabe y su lucha contra el imperialismo el mundo árabe y sus luchas por la liberación el mundo americano suramericano y sus luchas contra el imperialismo el mismo imperio y sus luchas, nuestras luchas por la liberación. Yo en verdad me siento muy consustanciado con este mundo árabe, con el mundo árabe, nuestro mundo. Y la reunión de ayer fue muy buena por los encuentros bilaterales con Gaddafi, eh, con el Emir de Qatar, desde aquí los saludo, ¿bien? un buen amigo, el Emir Amé, el Emir Rojo, así lo llamamos por allá en América Latina, bueno, y conseguirme con los presidentes, el rey de Arabia Saudita, el presidente del Líbano, el presidente de Siria, el presidente de Sudán, de Comor, en fin, un grupo de amigos estamos construyendo. Y luego va surgiendo la agenda de trabajo, porque el mundo está cambiando, el mundo unipolar se vino abajo, tenemos que empujar el mundo pluripolar y quién puede dudar que el mundo árabe tiene que ser uno de los grandes polos del nuevo mundo y el mundo suramericano, otro sí. polo. Ahora vamos a pasar a darle oportunidad a los televidentes a hacer preguntas. Yo tengo mis preguntas, pero tengo que respetar al programa. Un representante del movimiento Hamas es el primero en hacer las preguntas. Hoy a través del Yazira y de este programa, que hacerle llegar la salutación del pueblo palestino y del movimiento Hamas al presidente de Venezuela por su posición digna valiente y en especial aquellas posiciones que apareció luego de la agresión contra Gaza el presidente de Venezuela pudo romper las relaciones diplomáticas cosa que ninguno de los países árabes haya lo haya hecho menos el gobierno de Qatar el pueblo palestino sabe apreciar esta posición y se siente orgulloso de su personalidad y nosotros el movimiento jamás apreciamos y nosotros en jamás somos los indicados para manifestar nuestra solidaridad con el presidente Chávez de Venezuela. <coughs> Muchas gracias al señor Zuri <coughs> por su ¿De dónde llama? ¿De dónde está llamando. ¿Tú me oyes? Pero no me entiende Sí Sí, lo está escuchando Y ya cortó la llamada Pero sí lo está viendo por televisión llama de dónde? ¿De aquí, de Qatar? No, desde Gaza lo está llamando Desde Gaza Perdón, de Damasco de Damasco, qué bella Damasco ah, Doha está muy linda Y está surgiendo como una nueva Doha ¿Cómo se llama el amigo que llamó? Nam. ¿Cómo? Nam. Nam. Nam. No, no, no, no. Sí. Sí. No. Él apreció su posición y el paso que ustedes dieron en romper las relaciones diplomáticas en base a esto. Usted ve la causa palestina después de lo que pasó en Gaza y después de las posiciones que no solo de los países árabes, sino usted ha dado un paso gigantesco la gente consideró que su posición es mucho más eh, digna ah, la causa palestina ahora está más clara le digo a, a Nam a ti y a todos que lo que nosotros hemos hecho es tan, tan pequeño yo, yo lo veo como algo tan tan, tan modesto y, y era lo lo menos que podíamos hacer bueno cuando vimos las imágenes y nos enteramos del genocidio uno más contra el pueblo palestino nosotros somos sobrevivientes de un genocidio los indios de América del Sur yo soy una liga, tú me ves entre indio y negro entre el negro africano y el indio aborigen de Sudamérica soy yo, somos y un poquito de blanco también ¿no? no somos racistas, respetamos todos los colores todas las razas pero exigimos que nos respeten igual entonces un, un, un hombre como yo, un pueblo como el nuestro, el venezolano viendo casi en vivo y en directo, gracias entre otros al Yacira el atropello de, del Estado de Israel porque no es el pueblo hebreo yo aprovecho para enviar un saludo al pueblo hebreo en Venezuela viven muchos hebreos les respetamos, les queremos yo tengo amigos hebreos ¿eh? pues muchos palestinos viven en Venezuela con hebreos ...cristianos, musulmanes, ateos... Eh, ...podemos convivir en este mundo... ...ahora, lo que pasa es que el Estado de Israel... ...lamentablemente se convirtió... ...en un brazo asesino del imperio norteamericano... ...jamás, por ejemplo... ...un partido político, un movimiento... ...ganó las elecciones, fíjense, ...ganó las elecciones en, en, en Gaza... ...y el imperio, yo recuerdo al gobierno de Bush... ...el mismo que atropelló tanto a los pueblos de América Latina que lanzó el golpe de estado contra Venezuela que mandó a bombardear Irak y mataron no sé cuántos niños inocentes y familias comenzó la agresión de inmediato desconociendo a Hamas y la voluntad soberana del pueblo palestino en Gaza y ahí comenzó la guerra fue la declaración de guerra del imperio contra Palestina detuvieron a los hasta los ministros de Hamas y, y, y bueno, y bombardearon su sede y luego vino la última agresión así que lo que hicimos fue bueno es, es lo menos que podíamos hacer y, y, y lo hicimos, pero por la dignidad del pueblo palestino y por la dignidad de los pueblos del mundo y hoy pues seguimos, hemos roto relaciones con Israel, no. y yo lo he dicho no tenemos previsto restablecer relaciones y menos ahora yo estaba viendo esta mañana por Telesur la juramentación del nuevo presidente del Estado de Israel, Netanyahu, y, y quienes le apoyan, la extrema derecha, uh -huh. la extrema derecha bueno, más, más inhumana, y, y dicen que desconocer ¿no? los, los partidos políticos legítimos de, de la franja de Gaza y del pueblo palestino, el pueblo palestino uh -huh. mismo. Entonces el mundo tiene que ponerse de pie y reclamar respeto a la vida del pueblo palestino. Vaya mi solidaridad a todos ustedes en Palestina y a todo el pueblo palestino en todo el mundo. También al pueblo hebreo. Ojalá el pueblo hebreo algún día se libere de esa casta de extrema derecha que, que lo domina también al pueblo hebreo. No es digno el pueblo hebreo de, de, de ese gobierno, de esos gobiernos, genocidas, asesinos. <risa> Llamará otra vez. Tenemos uh, otra llamada de Sabah Obey. señor Salud. Señor Sabah Obey, miembro de la Asamblea Nacional Siria. Que Dios esté con ustedes. En primer lugar, mi salutación a este sudamericano Hugo Chávez. Este es un señor que parece un ciudadano árabe. Es un ciudadano internacional. Que el pueblo ha podido proteger a este hombre limpio, noble, caballero, americano, indio, como él dice. El pueblo en su conjunto se levantó para devolverlo al poder. Nosotros queremos de él una comunicación constante el pueblo de Siria en su conjunto se levantó de apoyo al presidente Chávez por su dignidad en ese ancho mundo que pudo enfrentar la agresión de los Estados Unidos y de sus empresas transnacionales que poseen los Estados Unidos y que dirigen la política de los Estados Unidos no es el presidente Bush ni Obama son las transnacionales nosotros queremos una protección para Hugo Chávez de las conspiraciones que lleva a cabo la CIA y deseamos para él una salud y una felicidad y que permanezca como es un tigre americano. Agradecemos al Yajira por presentarnos a este gigante rebelde y con, condenamos a algunos del mundo árabe que condenan a Hugo Chávez y demo, le pedimos disculpas agradecemos al miembro de la Asamblea Nacional Siria el presidente Chávez está con Siria está con el mundo árabe y nosotros lo apoyamos muchas gracias señor Albay, miembro el Oposicionista egipcio Ayman, que fue un candidato a la presidencia de la República, lo tengo con un, conmigo desde el Cairo. Ayman Nur, Señor Nur, ¿está con nosotros? Adelante. Ayman, con nosotros está el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Usted representa una corriente muy importante tanto en Egipto como en el mundo árabe que es el la corriente liberal. Usted tiene usted quiere hacerle alguna pregunta al señor al presidente Chávez. En primer lugar, yo debo extenderle una salutación fervorosa y, y yo quiero hacerle una pregunta sobre sus relaciones con Egipto. Y su Apreciación de la democracia, se fue el sonido cuando dijo, pero me parece que es Egipto. Y cómo es su apreciación de sobre ello. Eh, tengo otra llamada. Mientras se presenta el otro usted ya escuchó la llamada la llamada desde Egipto y queremos saber sus planes para profundizar las relaciones con Egipto, con Siria y otros países árabes y además su apreciación acerca de la democracia No, Nur, quería agradecer tu llamada y enviar un saludo al pueblo egipcio y espero estar por allá pronto hay una cumbre allí de los no alineados Ahora en el mes de, de julio. julio, de julio. No, yo estaba solo por. No, no es una pregunta, una reflexión más bien, porque yo estaba recordando a Nasser, ¿no? Gamal Abdel Nasser, sí. gran líder árabe egipcio, como sabemos. Yo soy muy nasserista. Desde joven soldado leyendo a Nasser, su, su sí. idea se me se me pareció tanto su idea a la de Bolívar líder de nuestra revolución ojalá no se pierda el legado de esos hombres como, como nacer creo que hay que arar la tierra y, y, y abonarla y regarla con buena agua de conciencia para que rebrote rebroten esas ideas ¿eh? en el mundo árabe solo los pueblos tienen en sus manos la salvación de sí mismos ¿eh? la salvación de sí mismos y solo la conciencia salvará a los pueblos a los pueblos del mundo bueno entonces yo respondo las relaciones con con el gobierno de, de Egipto son relaciones pudiéramos decir normales eh, más que todo limitadas al, a lo diplomático. ¿eh? pero nosotros quisiéramos profundizar las relaciones con el gobierno, con la sociedad con el pueblo de Egipto, bueno, que es un pueblo de profundas tradiciones, muy querido por nosotros, muy admirado por nosotros. Una civilización que tiene mucho que aportar, como ya ha aportado al mundo. Y ojalá la cumbre de No Alineado sea una buena oportunidad para ello La democracia, bueno, la democracia para nosotros es el poder del pueblo. No, no, Nosotros luchamos mucho contra la democracia de las élites, élite, ¿no? las falsas democracias que en américa latina fueron impuestas por el imperio norteamericano hablando ah. de la democracia señor presidente usted habló sobre las relaciones del mundo árabe cultural etcétera para añadir a las preguntas ¿cómo usted puede apreciar cómo incentivar estas relaciones eh, dejamos un poquitico la el, el, ¿Cómo incentivar las relaciones? Las relaciones, sí. sí Yo creo que las relaciones hay que Impulsarlas desde lo político Desde los gobiernos Desde Los sistemas económicos Las relaciones, por ejemplo En el orden energético, tecnológico La producción de alimentos Yo creo que las relaciones de los gobiernos Hoy deben orientarse Hacia la solución De los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos producto de la crisis mundial del capitalismo que no es solo la crisis financiera sino la crisis de alimentos la crisis de la miseria la crisis del desempleo la crisis de la educación la crisis de la salud la crisis ecológica que tanto amenaza a la sobrevivencia misma de la especie humana en el planeta nos gustaría mucho eh, profundizar esas relaciones con, con el gobierno de Egipto ...con la sociedad egipcia y con todo el mundo... ...tenemos la de Siria... ...la pregunta que vino de Siria... ¿no? ...del representante de la Asamblea Nacional de Siria... ...yo quiero agradecer... ...y no tengo palabras para agradecer... ...el mensaje, salutación que me hicieron llegar... ...de la Asamblea Nacional de Siria... ...y decirles que... ...y esta frase no es mía... ...se la oí a Fidel Castro... ...quien para mí, ustedes saben, es más que un camarada... ...más que un compañero... ...Fidel para mí es como... ...como un padre político... ¿eh? ...y Fidel me dijo hace varios años... ...que yo le daba las gracias... ...por tanta cooperación de Cuba con Venezuela... ...en educación, en salud... ...en la batalla social... ...y Fidel me dijo un día... ...Chávez, no me des las gracias tanto que me da pena... ...así digo yo... ...esos reconocimientos a mí me dan cierta vergüenza... Ayer comentaba con Gaddafi, el presidente de Libia, que por allá, en creo que fue en, en alguna ciudad de Libia, Benghazi creo, le dieron el nombre de un estadio de fútbol, le pusieron mi nombre, a mí eso me da mucha pena, porque yo no quiero <ríe> ninguna figuración, solo quiero ser, ojalá, útil. Bolívar, nuestro gran padre, decía eh, que la gloria está en ser útil ojalá podamos ser útil y quiero aprovechar para saludar al pueblo sirio a la asamblea nacional siria decirles que ayer me conseguí de nuevo con ese gran amigo que es el presidente Bachar Al-Assad sí. bueno estuvimos juntos el presidente del Líbano Suleiman Bazar sí. y este servidor y estuvimos revisando las relaciones con Siria también con el Líbano y, y luego eh, prometiéndonos visitas mutuas eh, pronto yo aspiro a visitar Siria de nuevo Damasco, me quedé enamorado de Damasco. Es una de las ciudades más bellas del mundo. Él habló de la influencia de las grandes transnacionales. Uh -huh. ¿Ustedes están expuestos a enfrentar a estas influencias de estas transnacionales y ustedes no creo que pueden enfrentar a estas empresas estamos enfrentando los intentos permanentes de, de, de la tiranía mundial del capitalismo ¿eh? porque el compañero sirio tiene razón no se trata de que gobierne Bush o de que gobierne Obama no, detrás de ellos hay un entramado es una arquitectura perversa del imperialismo y ese imperio, el imperio yanqui tiene que caer para que el mundo cambie, tiene que acabarse el imperio yanqui ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos se convierta en el último presidente del imperio y ojalá al mismo tiempo en el primer presidente de, de una nueva democracia en Estados Unidos y que ayude a, bueno, a la democracia mundial, a la paz mundial, al equilibrio mundial las transnacionales imperialistas son muy duras. En Venezuela, tú decías, Venezuela es uno de los más grandes productores y exportadores de petróleo del mundo. Desde hace 100 años, en Venezuela comenzó la presión de las transnacionales imperialistas. No ha habido ni un solo gobierno en los últimos 100 años en Venezuela que haya pretendido eh, instalar en Venezuela la soberanía manejar el recurso petrolero de manera soberana que haya pretendido hacerlo y no haya sido derrocado todos los gobiernos que pretendieron hacerlo eh, libremente fueron derrocados incluyendo mi gobierno yo fui derrocado solo que gracias a Dios eh, el pueblo venezolano eh, que ha despertado salió a las calles y barrió una revolución popular militar los soldados yo soy un soldado, los soldados se unieron al pueblo y barrieron la tiranía que pretendió imponer el imperio yanqui eso fue como tú sabes, lo dijiste allí en el 2002 pero seguimos enfrentando la pretensión de las transnacionales y, y su dictadura mundial y yo creo que hay una solución para ello mira, mañana nosotros en Teherán con el presidente Ahmadinejad vamos a firmar y vamos a inaugurar ...la sede de un banco binacional iraní-venezolano... Sí, sí. una transnacional... ...ahora, yo la llamo... ...más bien en vez de transnacionales, gran nacionales... ...nosotros necesitamos crear... ...en los países del sur... ...unas empresas... ...gran nacionales... ...que nos unan para enfrentar el poder de las transnacionales... ...del capitalismo... Eh, ...con Cuba... ...hemos creado por ejemplo hace poco... ...y ya está navegando... ...y está pescando... ...una empresa gran nacional de pesca... ...para pescar en el Atlántico... ...y en el Pacífico... ...con Cuba tenemos una gran nacional... ...de telecomunicaciones... ...estamos lanzando un cable submarino... ...desde Caracas en el Caribe... ...hasta La Habana... ...y va a tener ramificaciones... ...por, por todo el Caribe... Aquí, ...aquí vemos un mapa... ...aquí vemos un mapa... Muy, ...muy pequeño la escala pero... ...tú sabes que si tú llamas por teléfono... Desde Caracas, desde Caracas, no. para hablar con alguien en La Habana, las llamadas van a Europa y regresan, o a Estados Unidos y regresan, estamos lanzando un cable submarino, no. estamos creando una empresa gran nacional, no. aérea, fíjate que tenemos un vuelo desde Caracas a Damasco y de Damasco a Teherán, no. esa es la solución, es que no. tenemos que unirnos los pueblos del sur, no. tenemos mucho potencial, no. uniéndolos seremos libres. No. El señor Abdel Jabbar es director de la revista semanal de Irak. Señor presidente, una pregunta. Usted dice que la democracia es, es la manifestación. Mm, permanente de cambio dentro de la vida política del país y todas las constituciones dicen que no puede una sola persona puede reeditar su presidencia por más de una vez sin embargo el presidente chávez hizo que su pueblo que votara por la enmienda constitucional para, para quedarse en forma ilimitada en el poder Uh -huh. algo así como algo vitalicio entonces eso no contradice el significado de la democracia y hace que la potestad del presidente de Venezuela como una un poder dictatorial de Siria tenemos a Abdul Qasim Ismail adelante adelante el señor Chávez, nosotros le agradecemos sus acciones y su apoyo a la causa árabe. Y su voz es la voz de todos quienes apoyamos eh, la justicia y la paz en el mundo. Eh, regreso para la misma pregunta sobre la enmienda constitucional que llevó a mucha gente también a ver cómo desdibujada su figura y lo ven como si fuera un dictador. ¿Cómo usted puede hablar de la democracia y lo que dicen los demás? Y, una explicación. Eh, respeto mucho el criterio que tenga la persona que ha llamado, como se llama Abbas, de la revista semanal en Irak. Eh, saludo al pueblo de Irak nunca olvidaré mi visita a Bagdad por allá por 1999 2000 por esos años visité Bagdad ojalá pueda volver algún día y, quiero, y queremos la paz para ese pueblo soberanía y dignidad ojalá el presidente Obama eh, cumpla con su palabra pronto y retire todas las tropas de Estados Unidos, de Irak, el imperio norteamericano y, y, y le permitan a ese pueblo ser libre y expresarse libremente lo que en Venezuela está ocurriendo desde hace 10 años es una democracia plena es el pueblo el que toma las decisiones la persona que ha llamado utilizó una frase que desde mi punto de vista es incorrecta él dice que yo hice votar al pueblo no, yo no hice votar al pueblo yo llamé a votar al pueblo, el pueblo votó así que pareciera que hay ahí como una mala interpretación eh, la democracia no hay nada más democrático que la opinión eh, de manera permanente y continuada de un pueblo libre como en Venezuela ha ocurrido y el tema de la reforma, la enmienda perdón, constitucional que se hizo el 15 de febrero es absolutamente democrática ¿eh? habrá elecciones presidenciales dentro de tres años en Venezuela Ahora, lo único que ha cambiado es que eh, tenemos la opción, no solo yo tengo la opción, quienes me apoyan y me siguen, que son la mayoría en Venezuela, tienen la opción de presentarme a mí como candidato de nuevo, pero habrá otros candidatos, ahí no se aprobó ninguna medida para que yo sea presidente vitalicio, no, en Venezuela hay y habrá continuas elecciones y siempre, y esto es lo más importante para nosotros, haremos lo que el pueblo diga es la voz del pueblo. Hay una frase muy nuestra y muy católica y muy cristiana. La voz del pueblo es la voz de Dios. En Venezuela la voz del pueblo es sagrada. Muy bonito. Hemos escuchado su entrevista con nuestra colega Dimal Hatib y usted habló habló sobre esto. Usted ha dicho que quería la permanencia de la política. ¿Alguna gente cree que es algo así como enaltecer un poco la personalidad? Algún día usted tiene que retirarse. Entonces, ¿qué hace usted para que haya esa alternancia en el poder? Lo importante, desde mi punto de vista, es que el pueblo tenga alternativas. Sí. ¿Sí? Y sabemos lo que significa alternativa. Una alternativa es aquella situación donde tú, yo, para escoger, tengamos varias opciones. Y no tengamos una sola. Sí. Si hubiera una sola opción, no hay alternativa. Si hay dos, por lo menos dos, o más opciones, hay alternativas. En Venezuela siempre habla de un sistema alternativo. Siempre habrá candidatos diversos. En Venezuela hay como 25 y más partidos políticos. En las últimas elecciones para gobernadores se presentaron eh, 10.000 y más candidatos y candidatas. El año que viene habrá elecciones para la Asamblea Nacional y se inscriben partidos, grupos políticos, eh, grupos regionales, grupos nacionales, etc. Es una democracia plena. Ojalá puedan ir eh, los que quieran ir a Venezuela y ver eh, en el propio campo de, de, de, de los hechos cómo funciona nuestra democracia sí. ahora estamos profundizándola, el poder popular porque la democracia nuestra no solo es representativa sino que es participativa y es protagónica por ejemplo, están naciendo por todos lados miles y miles de consejos que llamamos consejos comunales es el autogobierno en la comunidad en asamblea un barrio elige el consejo comunal y ahí está el poder ejecutivo, legislativo, ¿eh? los jueces de paz electos por las comunidades. Ahora tienen bancos comunales y reciben del gobierno uh -huh. directamente muchos recursos para ellos mismos conducir obras de agua, de energía, de reparación de viviendas, vías de comunicación, etcétera. Es democracia económica, es democracia política, es democracia social, es democracia plena, es el socialismo. Uh -huh. El socialismo, mira, el capitalismo es, en esencia, antidemocrático. ¿E inclusive cuando el mismo gobernante se queda permanente por muchos años. Eso lo decide el pueblo. Lo importante no es que haya un gobernante que se quede 5 años, 10 años, 15 años. Lo importante es que el poder lo tenga el pueblo. Que sea, y que haya una dinámica democrática permanente fíjate, fíjate este, este, esta reflexión que quiero hacer en algunas partes del mundo se dice que Chávez es un dictador ¿Eh? vaya que dictador y ahora sobre todo porque se aprobó la enmienda ¿te das cuenta? si es un dictador porque ahora se va a quedar toda la vida bueno, yo no sé cuánto tiempo yo voy a gobernar eso lo sabe primero Dios ...si me da salud y vida... ...y luego el pueblo... ...si es que me reelige o no me reelige... ...ahora... ...¿cómo es en España... ...por ejemplo... ...en España no hay dictadura... ...no la hay en verdad... ...pero el presidente español... ...igual que el venezolano... ...puede ser electo... ...cuantas veces... ...el pueblo quiera... ...ah pero ahí no hay dictadura... En, en Francia, igual, y en casi todos los países europeos, en Inglaterra igual. Ah, pero ellos no, ahí no hay dictadura, en Venezuela sí. Eso implica mucho, o indica mucho, es un fuerte reflejo de cómo nos ven a nosotros desde el norte, como si fuéramos seres inferiores. Y lo más triste es que algunos voceros de nuestro mundo del sur eh, repiten como loros lo que dicen los voceros de los imperios. Yo los llamo, los llamamos por allá los piti yanquis, ¿no? los que hacen el juego a los imperios para tratar de confundir a nuestros pueblos, pero eso implica, indica mucho la doble moral que hay en el mundo. Escuchamos una pregunta de Sahnoon que desde la Arabia Saudita nos llama, que la paz esté con ustedes. Me encanta hablar con el hombre más digno del mundo. Quiero preguntar por qué otros gobernantes de América del Sur no han tomado la misma posición que el presidente Chávez. Habla de Egipto el director de la revista nasserista. Nosotros le guardamos mucho cariño y mucho respeto por su apoyo a, a, en Gaza. Pero queremos ver uh, otra faceta de su personalidad. Usted dijo de que usted tiene por sus hombres ideales personas como Gamal Abdel Nasser. Y Simón Bolívar, ¿cómo puede usted juntar con los nombres? ¿Cómo puede usted pues, explicar que sigue con ese pensamiento después de los movimientos de liberación de los años 50, en el mundo árabe donde se considera que la idea de un destino común a la humanidad en especial cuando los árabes cuando usted expulsó al embajador de Israel salieron millones de árabes para apoyar y para apoyar a la posición de Venezuela por cuanto que su gobernante cree en un solo destino para la humanidad pero algunos quieren desdibujar esta figura que tiene no. acerca de su posición Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted se considera nacerista y cómo te lo explica? Muchas gracias al director de la revista nacerista del Cairo. Es una pregunta de muchas. Sí, Esperamos su respuesta, señor presidente. Eh, gracias por, por la llamada. Gracias por tus reflexiones allá en el Cairo. La revista nacerista, dijo él. Mira. En primer lugar, creo que es una constante a lo largo de la historia que los imperios y las fuerzas poderosas que atropellan al mundo bueno, hacen todo lo posible para desdibujarnos no soy yo el primero, ni seré el último nos llaman locos Nos llaman locos eh, Terroristas Depende de los tiempos Yo soy cristiano Y a Cristo mi Señor Que terminó crucificado ¿Cómo lo llamaban? ¿Eh? Rebelde sin causa Hereje Y de todo Y lo llevaron a la cruz Al lado de los criminales peores criminales de aquella época ¿Sí? y así Bolívar, nuestro padre libertador desde Washington lo llamaban loco él que fue un libertador entonces lo acusaban de que pretendía coronarse rey de Sudamérica cuando era un luchador contra las monarquías era un republicano, era un revolucionario Hace apenas dos, dos días o tres días, la secretaria de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Obama, dijo que con Chávez no, no había nada que discutir, porque eh, era algo así como infantil discutir con Chávez. ¿Eh? Es todo el mismo empeño, ¿no?, de desdibujarnos. Me llaman dictador, me llaman tirano, me llevaron a la Corte Penal Internacional una denuncia por genocidio, ¿Eh? de todo de todo yo lo que soy es solo un soldado que lucha por la libertad y la liberación de un pueblo ¿Eh? claro soy un ser humano nada humano me es extraño dijo algún filósofo soy un humano a ver ¿Cómo puede usted eh, explicarnos que habló desde Mandela por Bolívar y llegó a Nasser. Entonces, usted junta todos estos revolucionarios con su pensamiento. ¿Cómo puede explicarnos? Yo creo que todos los revolucionarios, y si no todos, hay una buena mayoría que estamos movidos por el mismo sentimiento de amor. Y tal cual lo decía el, el Che Guevara, el revolucionario actúa por amor, por amor al prójimo, tal cual Cristo, tal cual eh, Nacer, lo creo, tal cual Bolívar, tal cual eh, el propio Che Guevara, muere por amor a un pueblo, Mandela, actuamos por amor aquí a la humanidad, al prójimo, a la vida, el amor a la vida y, y el respeto a la dignidad del ser humano. Y creo que en eso, bueno, nos hermanamos, los que luchamos por esa dignidad. Él me preguntaba por Nacer, que por qué yo me considero nacerista. Pues desde hace años como soldado, comencé a identificarme muy joven con aquellos oficiales libres. ¿no? Y aquel pensamiento de Nacer, de, bueno, de, de la independencia, de la gran nación. La unión la unión de, de los, del pueblo árabe como única fórmula para lograr la liberación y se me pareció tanto entonces a nuestro Bolívar al pensamiento de Bolívar solo unidos seremos libres solo unidos seremos invencibles yo diría que eso es para mí el eh, más fuerte elemento que me hizo eh, comenzar a respetar y admirar el movimiento nazarista su amor al pueblo el amor al pueblo eh, la entrega por amor a un pueblo, como ya lo he venido diciendo. Creo que eso fue Nasser. Ahora yo preguntaría: ¿murió Nasser? ¿Desapareció su pensamiento? No tengo respuesta. Ustedes responderán. Escuchamos otra pregunta de nuestro colega Samuel Haji, como saben, exprisionero de Guantánamo. Es un sudanés. En primer lugar, déjeme extenderle una salutación de aprecio por sus posiciones dignas y justas. Quiero hablar un poquito sobre Guantánamo, como es conocido por ustedes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su rol en apoyo a los prisioneros de Guantánamo? ustedes pueden hacer algo por quienes no han podido regresar a su familia nombra algunos y dice que se encuentran en guantánamo son palestinos y que israel ha rehusado recibirlos en caso de ser liberados cuál es su posición señor presidente muchas gracias a nuestro colega y desde siria de, de Siria, también otro miembro de la Asamblea del pueblo de Siria. Yo me siento feliz en saludar al señor presidente de Chávez y le digo a su excelencia que las grandes potencias no pueden vencer la voluntad de los pueblos en escoger su camino político y económico y en su lucha para recuperar sus riquezas y su soberanía. Nosotros en Siria apreciamos mucho su posición de apoyo a nuestra justa causa. Nos sentimos orgullosos de la posición suya en contra de la agresión israelí. Y apreciamos que colegas nuestros venezolanos visitaron con nosotros las zonas bombardeadas en sur del Líbano. Usted ha tomado muchos pasos de apoyo a la resistencia libanesa. Le interrumpo porque el tiempo no nos permite. Permíteme pues, insistir con el señor presidente que su posición es bien clara y nuestros intereses son comunes y eso nos obliga a profundizar nuestras relaciones con Venezuela. Tenemos una colectividad siria muy importante y ella, ella quiere mucho al presidente Chávez y nuestro presidente también y aspiramos que nuestra colectividad insiste con su posición positiva en Siria muchas gracias al miembro de la Asamblea Popular de Siria y vuelvo al señor presidente Chávez, usted escuchó las preguntas desde Siria y desde Doha correcto, desde Siria y desde Doha mira, lo de Guantánamo es una de las expresiones más horribles, infernales y descaradas del imperio norteamericano por eso ayer hablando en la plenaria de la cumbre y habiendo ya conocido al presidente al-Bashir de Sudán y habiéndolo escuchado en sus palabras unos minutos antes que yo entonces dije ¿Por qué la Corte Penal Internacional En vez de dictar Orden de captura Contra un presidente Como el presidente de Sudán ¿Por qué no van y buscan a Bush? Que es un genocida Y salió Y se despidió del mundo como si nada Habiendo dejado Irak Vuelto un infierno Afganistán todo lo que significó Kosovo y el atropello contra aquellos pueblos Guantánamo yo acabo de saludar a, a un expresionero eh, el mismo que hizo la pregunta sí creo que fue el que hizo la pregunta bien ahí está la, la, la evidencia física, ética humana del atropello del imperio contra un camarógrafo un camarógrafo, esa era su tarea y lo acusaron y estuvo quién sabe cuánto tiempo encerrado, torturado sí. y sus familiares. Porque bueno, resultó eh, ser inocente. Y ahora, bueno, inocente. Como estoy seguro la mayoría son inocentes, sometidos a tortura. Eh, por eso yo decía, la llegada de Obama ha generado en algunas partes del mundo alguna esperanza. Ojalá no sea Obama una triste frustración. Sobre todo, sobre todo por, por, por el mundo que merece justicia, que merece paz. ¿Usted tiene eh, esperanza en la nueva administración norteamericana? No, no tengo muchas esperanzas. Porque ya lo decíamos hace un rato, hay un imperio detrás. Pero en todo caso, eh, ojalá, ojalá, eh, la dinámica propia de los Estados Unidos y, y, y sobre todo lo que nosotros en el tercer mundo podemos hacer sí. ayude a que haya de verdad un cambio y que vaya desmontándose el imperio norteamericano y se acaben todas estas expresiones infernales como las de Guantánamo y los prisioneros torturados de Guantánamo eh, eh, me pregunto por un rol sí, concreto correcto, es la pregunta. en Guantánamo ¿eh? nosotros no hemos jugado desde Venezuela, ningún rol concreto, en verdad, así lo, lo confieso y lo digo, pero pudiéramos jugarlo donde quiera que haya organizaciones populares lucha, venezolanas. Sí. Una lucha eh, por, por la dignidad del ser humano, ahí estaremos nosotros. Ha habido distintas organizaciones populares en Venezuela que han estado pidiendo y clamando, y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, es lanzar nuestra voz, nuestra crítica. ¿eh? ¿Mm? Él le pregunta que si ustedes están dispuestos a recibir a exprisioneros en caso de ser liberados que llevan la nacionalidad palestina sí. que Israel no quiso recibir. ¿Usted lo puede recibir no, no, o hay dificultades? No tendríamos ningún problema de recibir a un ser humano como Venezuela ha recibido a lo largo de su historia miles y miles de seres humanos muchas veces que han salido bueno sobreviviendo de las guerras en, en Europa, de las miserias y las catástrofes en otros países, estaríamos honrados de poder ayudar a una persona y hacerle que recupere la vida, la dignidad, ¿sí? el, el, el, que, que vuelva a ser útil a la sociedad. Con Fidel hemos hablado mucho de este tema, fíjate. Ojalá que Obama libere a todos los prisioneros de Guantánamo y ojalá que Obama le devuelva a Cuba, la bahía de Guantánamo, y acaben con esa miserable prisión, eh, restos del viejo imperialismo. Luego, bueno, y toda mi solidaridad al compañero que ha llamado, y a sus familiares, y a todos los prisioneros del imperio, no solo en Guantánamo, en distintas partes del mundo. Y llama a otro compañero de Siria, de la asamblea, las grandes potencias, le hizo una interesante reflexión, cuando tú estabas hablando, compañero de Siria, de la Asamblea Popular, eh, recordaba a Mao Zedong. Mao, cuando dijo que las grandes potencias, el imperialismo más bien, terminará siendo un tigre de papel. Eh, él decía, el amigo que ha llamado, que las grandes potencias no podrán vencer a los pueblos. Claro, los pueblos necesitan organización los tienen que organizarse porque desparramados y dispersos no lograrán nunca concretar el camino a su liberación los pueblos necesitan liderazgo los pueblos necesitan proyecto un programa un rumbo determinado y es cuando nacen las revoluciones así surgió la revolución en venezuela la revolución socialista en venezuela ¿Sí? y cuando hablo de líder no me refiero a una persona yo en mi caso soy apenas uno, pero el pueblo venezolano hoy tiene un conjunto de nuevos liderazgos que van surgiendo y cada uno ocupando un espacio, cada una, tú sabes, en Venezuela, el surgimiento del liderazgo femenino es impresionante. Yo soy feminista y digo que la liberación de los pueblos pasa por la liberación de la mujer, por la igualación del hombre con la mujer, la igualdad del género la igualdad de los colores, la igualdad de las religiones, el respeto por el otro, el respeto por la otra. Bueno, yo te agradezco mucho tu llamada y tus comentarios, amigo de Siria. Desde el Yemen. Del Yemen. Le digo al Yazira que ha tenido un momento cumbre con recibir al presidente Chávez, porque ha demostrado que los gobernantes están en el poder para servir al pueblo. A diferencia de nuestros gobernantes, señor presidente, la población espera de ustedes una respuesta. ¿Cómo ve la posición de los gobernantes árabes frente a los resistentes honestos como Hezbollah y Hamas? ¿Y cómo podemos hacer para tumbar a estos regímenes que están genuflexos ante el imperio norteamericano? Otra pregunta. Es un saludo de orgullo y de admiración para el presidente Chávez. Y espero que la gente no tenga una sentencia contra la gente por las apariencias. Algunos gobernantes árabes dijeron para una conferencia cumbre que no asistirán, dos de ellos por lo menos, que no asistirán a una conferencia así eh, asiste sí. Ahmadinejad. El jefe de la resistencia libanesa había declarado que quien no rompe relaciones con Israel es copartícipe en los asesinatos en contra de los pacientes. Eh, quiero saber su posición, señor presidente, cómo hacer para... Tener, eh, ¿cómo tumbar a los gobernantes árabes? ¿Cómo sacarlos del poder? No, yo no puedo venir aquí a, a, a dar fórmula para tumbar a nadie. No, no. no. Eh, yo solo defiendo mis posiciones. No ando en campaña para tumbar absolutamente a nadie. Yo soy respetuoso de la soberanía de los pueblos de la soberanía de las naciones de los estados bien sea estados, repúblicas cada uno de los pueblos del planeta sabrá cómo, ¿sí? cómo cómo desarrollar su política cómo darle rumbo a un proyecto nacional ¿sí? vaya mi respeto a ese principio que es sagrado la soberanía de los pueblos y en cuanto a las opiniones de ...de los dirigentes o algunos dirigentes árabes... Eh, ...en torno a los temas que tienen que ver con la resistencia... Eh, ...libanesa, palestina... ...pues tampoco voy a pronunciarme... ...ustedes perdónenme... ...al respecto, por respeto... Eh, ...por respeto a la majestad y a la autoridad... ...que tienen esos funcionarios... ...o altos funcionarios... ...sencillamente yo... Eh, ...sin aspirar... ...o sin querer ofender a nadie... Sin querer incomodar a nadie, emito mis opiniones, emito las verdades en las que creo. Posición principista. ¿Sí? Defiendo mis principios, son principios. Ahora, lo importante es que, bueno, que nos oigamos, que discutamos, que debatamos y que corran por el mundo todas estas ideas, todas estas opiniones. Mira, hace poco... ...leyendo una reflexión de Fidel Castro... ...por cierto que me llegó otra... ...Fidel sigue escribiendo mucho... ¿Eh? ...esto esto me llegó esta mañana... ...por vía de la Embajada de Cuba... ...aquí en, en Doha... ...reflexiones de Fidel... ...mira está la firma de Fidel... ...mira cómo está... ¿Eh? ¿Sí? ...fidel Castro 29 de marzo de 2009... ...esta reflexión habla de China... ...como la futura gran potencia económica... ...Fidel está pensando mucho y sin duda... ...tú ves que el centro de gravedad del mundo se está moviendo... Sí. ...hacia el oriente... ...de occidente hacia el oriente... Sí. ...y es China, una de las grandes potencias del mundo... ...que están haciendo... Sí. ¿eh? ...aquí hay un polo de fuerza... ...en torno a Moscú... ...hay otro polo de fuerza... ¿eh? ...aquí está el oriente medio, el África... Sí. ...la Europa... Norteamérica será un polo de fuerza, lo que no debe seguir siendo es un imperio atropellador del mundo, y nosotros aquí en Sudamérica y el Caribe, el mundo tiene que moverse ahora en función de un conjunto de polos y, y, y cuya resultante sea el equilibrio político, el equilibrio económico, el equilibrio social, solo así se salvará el mundo de grandes amenazas que tenemos. Ahora, Fidel decía hace poco que el mundo está viviendo una gran crisis, económica, mm. política, ética, social. Mm. Pero que la más grave crisis que hoy vivimos es la crisis de ideas. Mm. Por eso yo digo, es mm. importante que las ideas fluyan y hay una gran batalla de ideas. Y luego cada pueblo, ustedes en el mundo árabe, no. son los que tienen en sus manos y en su conciencia las llaves de su futuro. Construyan su futuro en razón de estos círculos que usted puso en el mapa Mundi y usted dice que entre todos estos son los que han sido marginados en la tierra ¿usted cree que que estos marginados pueden levantar sus países o sus imperios. Usted nos habló, pues, de los grandes líderes, desde Mandela, Nasser, a Guevara. Estos todos han sido víctimas de una guerra globalizada contra ellos. Y fíjate, ¿dónde está la cámara aquí? Fíjate que tú que los, los círculos que yo, aquí aquí está los ejes del norte. Yo soy zurdo, estoy dibujando con la derecha, perdónenme ¿Eh? De Moscú Pasando por Berlín, París Ajá. Washington Estados Unidos ¿Eh? ¿Sí? Eh, Estos países, claro que no lo podemos considerar como No lo podemos considerar como marginados en la tierra Por eso te digo, es el mundo del norte Ahora Aquí estamos, aquí está el mundo del sur el mundo del sur eh, eh, creo que es necesario fortalecer los intercambios del sur el mundo del sur como dijo Benedetti el sur también existe nosotros no podemos seguir esperando soluciones del norte no acerquémonos por eso la cumbre suramérica y el mundo árabe es muy positiva Dentro de pocos meses, en septiembre, ayer conversamos con Gaddafi y otros líderes, líderes árabes, con Lula y otros líderes suramericanos, aquí en Caracas, a donde invito a todo el mundo árabe que vaya y nos visite por allá, eso sí, unos detrás de otros, no al mismo tiempo. Aquí en Caracas, ahora estaremos en la cumbre de África con Sudamérica en septiembre ese es otro esfuerzo de integración del sur, el sur, la cooperación sur-sur, ¿Eh? hace, hace poco nos hablaba uno de los compañeros que llamó de las luchas de los años 60, de los años 50, hay que retomar, por ejemplo, el espíritu de Bandung, el espíritu de la tricontinental, América del Sur, el Caribe, África y Asia, estamos llamados a unirnos, a unirnos, y Venezuela anda cabalgando estos caminos del sur. Venezuela anda moviéndose sobre la nueva geopolítica, bueno, con, con a veces con audacia, con rapidez, lo más rápido que podemos, con la mayor precisión por América del Sur, por el Caribe, por África, por Asia, te digo que ahora vamos a Teherán, después vamos a Japón, vamos a Pekín. ¿sí? Tenemos una estrecha alianza con Pekín, una estrecha alianza con Rusia. Rusia, la nueva Rusia, está comenzando a jugar un rol muy importante en función del equilibrio del mundo. ¿Eh? En fin, son reflexiones que hago dentro de lo que es la dinámica. Ahora, sobre esa dinámica, los pueblos tenemos que despertar, unirnos y actuar en consecuencia como como actores, como, como como actores de un parto, yo lo veo así como un parto, hay un parto que está, que está moviéndose por todo el mundo con una rapidez impresionante como nunca antes había ocurrido en la historia de los pueblos. Eso precisamente fue lo que yo pregunté, esta es la idea concretamente que ha sido objeto de una de un aborto por parte de los grandes imperios. Con su permiso, que vamos a escuchar otras llamadas. Sí. ¿sí? Saludo al presidente venezolano Hugo Chávez, este líder libre. Yo lo considero que es el Che Guevara de los nuevos tiempos. Es el jefe, el líder árabe o el líder libre del mundo. Mm este eh, jefe de estado visitó a Saddam Hussein cuando ningún jefe de estado árabe pues osó hacer lo mismo los gobernantes libres de América Latina eh, eh, tienen alguna esperanza o tienen al, algún plan para que ellos se convierten con una, como un gran país como en Norteamérica yo digo que viva américa viva bolívar viva hugo chávez de mauritania ahora una pregunta mansur de mauritania saludo a quien penetró todos los corazones de los árabes por sus posiciones dignas que ha tomado el el héroe Hugo Chávez por las causas libres del mundo, en especial de las causas árabes. Agradezco la posición de Venezuela y de otros países en apoyar esa nueva corriente que sopla en, eh, en Mauritania. Nosotros pedimos al presidente Chávez ...que visita Mauritania y será un huésped digno... ...y que le damos la tributación que él merece. Señor presidente, adelante. Gracias, gracias al amigo Mauritania. Y gracias por su invitación. Ojalá, inshallah, que podamos visitar Mauritania. Su presidente lo había eh, invitado. Sí, estuvimos conversando con el presidente y nos ha invitado. Y bueno, tomamos nota por ahí en la agenda para tratar de cumplir con todas esas expectativas y, y acercarnos, repito, porque no andamos de paseo, no andamos paseando, andamos trabajando sin, sin descanso por, por la integración del sur, por la, la creación de un conjunto de redes de interacción política, ética, económica, eh, social, ya lo he dicho, para unirnos y, bueno, y, y ser nosotros mismos. Construir nuestras propias soluciones Luego me preguntaba El otro amigo que llamó no, no tengo los nombres a la mano Tú los tienes allí No. Hablaba del Che Guevara el Che Guevara Uno de nuestros grandes inspiradores Es eh, eh, De Jordania De Jordania Montur, no. De Jordania Gracias Montur El Che Guevara Uno de nuestros grandes inspiradores El Che, tú sabes, argentino recorrió nuestra América muy joven y luego la revolución cubana y luego el África el Congo y luego por aquí murió el Che en Bolivia ¿eh? como Cristo murió crucificado ¿eh? ahora las luchas del Che y las columnas guerrilleras del Che hoy han sido sustituidas en América Latina por por las masas desatadas de millones y millones en, en una nueva Oleada revolucionaria que hay en América Latina. América del Sur despertó de un letargo y ya América del Sur se está convirtiendo en territorio libre. Ya no somos el patio trasero del imperio de los Estados Unidos. Ya en América Latina los líderes y no hacemos, los presidentes no hacemos lo que manden desde Washington. De ese punto de vista... Ustedes eh, sueñan con eh, la unidad, señor presidente, como usted ha dicho. Soñamos con la unidad y, y trabajamos intensamente por ella. Eh, y claro, ya no será la unidad eh, que, hace Bolívar, que hace 200 años Bolívar trató de construir, ¿no? Unir, Bolívar logró unir lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, eh, la gran Colombia. Pero ahora... Ahora son otros, bajo otros patrones, construir una nueva arquitectura unitaria, pero con el mismo principio. Ha nacido la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo. Hace 10 años, cuando yo comencé a gobernar Venezuela, yo era un solitario. Mira, te voy a decir esto. La primera cumbre a la que asistí fue en Brasil. Pocos meses después de haber recibido el gobierno me correspondió estar con Fidel y después que hablamos todos allí recuerdo que Fidel hizo una nota escribió y me mandó un papelito diciéndome la siguiente frase Chávez siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres ¿Ve? Ahora yo era en Sudamérica un solitario no estaba Lula no estaba Cristina, no estaba Lugo, no estaba Evo, no estaba Correa, no estaba Tabaré Vázquez. Fíjate cómo no estaba Daniel Ortega. Por eso estamos luchando por una unidad que hoy es más posible que nunca antes, en épocas anteriores. Eso me lleva a preguntar, ¿acaso que esos movimientos están ligados a la suerte de personas? Sí, en caso de que uno de ellos que si sale del de poder entonces se paraliza ese, esa experiencia No, no, porque nosotros la, la, las personas como tú bien lo has dicho Los líderes somos resultado de un movimiento que tiene una fuerza en las bases populares sí. Yo, yo no soy causa yo soy apenas una consecuencia sí. de una revolución popular en venezuela sí. evo morales es lo mismo es consecuencia de una revolución de millones de indios sí. el primer presidente indio en una nación bolivia que es la mayor parte 95% es india sí. ¿Eh? rafael correa el presidente ecuatoriano es producto de una revolución social en ecuador sí el obispo Lugo, esta mañana hablé con él más de dos horas, es un gran compañero él es producto de una revolución de un pueblo el despertar de un pueblo y no habrá manera yo lo digo así, en América del Sur en América Latina, nada ni nadie podrá detener este carro de la revolución que ya se puso a andar lo que tenemos que hacer ahora, digo yo es darle dirección concreta para que no se desparrame para que no se pierda el impulso y la fuerza de los pueblos. Esa dirección, desde mi punto de vista, se llama el socialismo. Permíteme, señor, tomar algunas otras preguntas por el tiempo que nos quede. Desde Siria, otra vez, señor Mohamed. Mohamed? De Siria. saludamos al presidente Chávez y nos sentimos orgullosos por su posición valiente y pedimos a todos los gobiernos árabes a dar el nombre de Chávez a las mejores avenidas de sus pueblos y, y ciudades por cuanto que su posición eh, nos dio la esperanza de que hay gente que está al lado de nosotros. Muchas gracias, señor Hassan. Desde Saudita tenemos Mahmoud Youssef. Saludamos al presidente de Venezuela y su posición es positiva a favor de la causa palestina y le preguntamos que su relación con Irán no teme de algunas consecuencias de los Estados Unidos de una represalia por parte de Estados Unidos por esta política señor presidente usted ha presentado una la imagen de, de no solo del de jefe, sino también usted habla a través de sus programas, del arte, de la alimentación, de múltiples, cómo la gente se entremezcla, se, contra, se entra, acciona con todas estas cosas que usted proyecta a través de su programa. Ah, esa es una pregunta tuya, adicional, programa. Bien el aló presidente este domingo no pude hacerlo porque estábamos saliendo para acá y vamos a hacer la inauguración te, te, te cuento íbamos, teníamos listo el programa para hacerlo desde una planta de fabricación de medicamentos es la primera fábrica de medicamentos en Venezuela fíjate por dónde estamos nosotros la primera fábrica de medicamentos en un país que tiene 100 años haciendo uno de los más grandes productores de petróleo sí. y con el petróleo venezolano bueno, se alimentó grandemente el desarrollo de Estados Unidos y, como el vampiro Carlos Marx hablaba del capitalismo como un sistema vampiresco ¿Has visto película de vampiro? vampiros? Sí. Calhafash ¿No? ¿Has visto películas de vampiros? ¿Qué pasan películas de vampiros? No, ya, sí. está, vaya, te... Bueno, los vampiros. Seguro ¿no? que sí <risa> lo <risa> he visto, claro a, que a sí. La Venezuela, la pobre Venezuela, la patria mía, Bien, la tenían como el vampiro. El vampiro está aquí, Estados Unidos, <risa> chupando las riquezas. Y nunca en Venezuela se instaló una fábrica de medicamentos, que fuera del pueblo y para producir medicamentos para el pueblo, gratuitos. Estábamos celebrando el primer aniversario de la misión Madres del Barrio. Hemos organizado, ayudado a organizar las mujeres más pobres, las madres más pobres. Y tenemos ya 100.000 de ellas organizadas en un gran movimiento. Reciben recursos, ¿eh? reciben el equivalente a cerca de 300 dólares mensuales de un ingreso por su trabajo. ¿Qué, dime tú, si una ama de casa... ...no trabaja un ama de casa... No. ...nosotros reconocemos el trabajo femenino... ...en la casa... ...criar los hijos... ...hacer la comida... ...en la mañana, mediodía, en la noche... ...limpiar la casa... ...no es trabajo eso... ¿Eh? ...¿quién reconoce ese trabajo?... ...sobre todo en las mujeres más pobres... ...que no tienen quien las ayude en la cocina... ...no tienen servicio doméstico... ...ellas son su propio servicio doméstico... ...y cargan un hijo aquí... ...y otro aquí... ...y otro más grande... ...y el otro y a veces tienen que estar tapando el rancho yo por eso admiro tanto a la mujer como ente humano, luchador la mujer es el ente más luchador que yo conozco la pasión hecha lucha y hecha batalla no pudimos hacerlo a los presidentes pero bueno, el pueblo se conecta con todo eso porque no es difícil conectarse con las luchas por la justicia social ¿quién no se conecta con un ama de casa que lucha por, por la dignidad de sus hijos por su propia dignidad? ¿Quién no se conecta con un gobierno que esté produciendo medicinas para el pueblo de manera gratuita? Estábamos también por inaugurar un, un nuevo hospital. Un hospital. Estamos construyendo en Venezuela nuevos hospitales. ¿Cómo ha visto esa experiencia, ese intercambio directo con el pueblo, donde se pueden ver muchas opiniones contradictorias? ¿Usted enfrenta a unas masas que están de acuerdo o en desacuerdo, algunos que están con usted, otros no? Es, ¿Cómo, es una, ¿Cómo pinta esa experiencia? Es una experiencia apasionante. Apasionante porque, bueno, nosotros estamos en el centro de una polémica de un sí. gran debate permanente sí. ¿no? de quienes nos apoyan, que son la mayoría sin duda pero quienes nos adversan y nos atacan de manera inclemente además, sí. te voy a decir yo estaba viendo esta mañana sí. la televisión venezolana privada que, televisión que está en manos de la burguesía que nos ataca, y tú sabes qué estaban pasando imágenes de Doha sí. y diciéndole a los venezolanos Vean ustedes este hotel, es un hotel de lujo, sí. donde se hospeda nuestro presidente, gastando no sé cuántos millones de dólares, mientras el pueblo pasa hambre, sí. él anda por Doha, viviendo como un rey, y vean el vehículo en que anda, y toman imágenes de los vehículos, y del hotel, y, y de la... Bellezas de Doha. Ni tiempo para comer ¿sí? tu gusto. Lo único bueno es que el pueblo venezolano está conociendo la belleza que es Doha y la belleza que es Qatar. Bueno, uno a veces no tiene tiempo ni de comer, ni de dormir. ¿eh? Pero en fin, estamos en el centro de una polémica que es apasionante. Es la lucha de la, de la moral contra la inmoralidad. Es la lucha de la verdad contra la mentira. ¿eh? ...mientras yo ando por aquí con un grupo de compañeras y compañeros sin descanso... Eh, ...trabajando en función de los intereses de Venezuela... ...esta gira que yo tengo hacia Teherán... ...luego Japón, Pekín... Eh, ...está enmarcada dentro de, de la crisis mundial... ...y estamos tejiendo, fortaleciendo un tejido... ...de relaciones que hemos hecho desde hace años... ...y que hoy constituyen la mejor vacuna contra la crisis mundial. Sí. Venezuela no ha sufrido absolutamente nada por la crisis mundial, te lo debo decir. Hasta ahora y gracias a Dios. Mientras en Estados Unidos están despidiendo a millones de personas de sus puestos de trabajo en Venezuela... ...el desempleo sigue creciendo, la economía sigue creciendo los programas sociales siguen creciendo para, bueno, para sacar a mucha gente de la pobreza ¿Eh? en fin eh, es parte de una dinámica en función de los intereses de Venezuela, pero yo tenía aquí una pregunta eh, o algunas reflexiones que hijo, dijo Mohamed desde Siria No, yo no pido que le pongan nombre mío a nada, por el amor de Dios, él decía ciudades y avenidas, no por el amor de Dios no solo, ojalá podamos ser útiles a las mejores causas del mundo árabe. Ser amigos y unirnos cada día más, eso es lo que aspiramos de verdad, verdad. ¿Eh? Eh, la causa palestina, las relaciones con Irán y posibles represalias, me preguntaba otro compañero que ha llamado. Nosotros no le tenemos miedo en verdad a represalias de nadie. Nosotros estamos cumpliendo con, con una obligación, con un compromiso ...y en el caso de Irán, debo decirlo, tenemos una relación también de hermanos... ...muy intensa de cooperación energética, eh, gasífera, petroquímica, industrial... ...yo mañana voy a visitar, por ejemplo, eh, una, un centro de investigaciones agrícolas... ...que está en las afueras de Teherán... ...es de los más avanzados de, de todo el Oriente Medio y de todo el mundo porque Venezuela está llevando adelante una revolución agrícola la producción de alimentos hay que producir alimentos y ayudar a, a disminuir progresivamente los niveles de hambre que siguen matando a mucha gente en el mundo es un objetivo estratégico que nos mueve en este caso para Teherán yo te lo dije ya mañana vamos a inaugurar la sede del banco iraní-venezolano para invertir en nuestro propio desarrollo en vez de colocar nuestras reservas internacionales en los bancos de Estados Unidos o en los bancos de Europa no, los vamos a colocar en nuestros propios bancos y utilizar esos recursos para nuestro desarrollo para el desarrollo de nuestros pueblos yo hace 10 años propuse a la OPEP que hiciéramos el banco de la OPEP lamentablemente no se ha hecho ayer lo volví a recordar ojalá lo hiciéramos si tuviéramos un banco en la OPEP imagínate, tuviéramos en este momento miles de millones de dólares ¿Para qué? Para nuestro propio desarrollo. Señor presidente, muchas gracias por este encuentro. Sabemos que usted tiene muchos compromisos Muchas gracias por darnos de su tiempo y le ha dado oportunidad a nuestros televidentes para conversar con el presidente Hugo Chávez. Muchas gracias a quienes se comunicaron con nosotros. ...por ese programa especial que hemos presentado al presidente Hugo Chávez. Muchas gracias a todos. Gracias. Así recibíamos directamente desde Qatar... ...esta entrevista exclusiva de la cadena Al Jazeera... ...producida por la periodista Mona Salem y la traducción estaba a cargo del profesor Raimundo Carchi. Por lo tanto, volvemos en, a escala planetaria a ubicarnos dónde está Qatar... ¿no? ...y su emir con esa brillante decisión de poner al pequeño y poderoso económicamente Qatar en el mapa... ...lo ha logrado a través de esta cadena... Y ciertamente, como les decíamos, la propia CNN en momentos de guerra de Medio Oriente tuvo que negociar con Al Jazeera. Y Al Jazeera lo único que les concedió fue algunas horas de prioridad con ciertas noticias. Por supuesto, ellos también fueron víctimas de aquello de si las noticias son malas, maten al mensajero, ¿no? Y sufrieron bastante en su representación en Bagdad cuando la primera... ...y la segunda invasión, la segunda invasión a, a Irak. En todo caso, no fueron los únicos que fueron víctimas de eso, ¿no? Recordemos que también atacaron el Hotel Palestina... ...donde estaba toda la prensa occidental. Bueno, uh, tenemos que decirles dónde está nuestro embajador sin frontera. El Bravo Eco 11, el buque escuela Simón Bolívar... ...se encuentra hoy en Victoria... Última pernocta en Puerto, a las 0.900 de mañana viernes, deberá salir para una larga pierna de navegación que va a ser muy interesante porque Río de la Plata tiene condiciones meteorológicas muy diferentes a las nuestras y van a ir directamente a Buenos Aires. Luego de Buenos Aires visitarán Montevideo y luego habrá, ya les diremos, el plan de retorno. En cuanto a la situación del G20, vamos a hacerles un raconto, eh, en imágenes muy tranquilas, casi se diría que monótonas, las declaraciones obligatorias después de toda cumbre, pero que nos llevan a los acontecimientos en pleno desarrollo, que también tuvieron su toque de violencia como lo tuvieron en Estrasburgo, donde mañana viernes empiezan las conmemoraciones. Estrasburgo es una ciudad del norte de Francia donde hay además una interesante universidad, pero se van a conmemorar los 60 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a la capital británica, donde aparecen los preparativos para la llamada foto de familia, con los representantes de 20 naciones que decidieron por prácticamente 200 que hay en todo el planeta. ¿no? Allí aparece eh, señor Brown, Ban Ki-moon, eh, la presidenta de Argentina, el primer ministro de la India, Mahmohan Singh, el canciller de Arabia Saudita, al Faisal, Rodríguez Zapatero, Angela Merkel, Ignacio Lula da Silva, Gordon Brown, Hu Jintao, por cierto, Angela Merkel y Sharkozy que estuvieron jugando el 1-2. ...y jugando duro... ...parece que han salido contentos... ...y han logrado algunos de sus propósitos... ...Charcosi se mandó... ...una de teleteatro... ...porque dijo... ...si no se aprueba tal cosa... ...yo no firmo el documento... ...hoy estaba que aplaudía... ...y tocaba castañuelas... ...en fin... ...las cosas de la Realpolitik... ...y la flexibilidad táctica... ...de algunos personajes de la escena internacional... ...el éxito de esta cumbre todavía... Está por verse, ¿eh? por más que todos dicen maravillas. Nada está garantizado. Y el acuerdo alcanzado en Londres ha sido calificado como histórico por el primer ministro Gordon Brown, por supuesto que necesitaba eso. Aquí está el presidente Calderón de México, que ha salido muy bien en cuanto a que el Fondo Monetario le garantizó lo que estaba solicitando con urgencia. Bueno, en el comunicado oficial parece que las divergencias y las animosidades que las hubo y fuertes, ¿no? se han visto más o menos eh, limadas las asperezas y esas animosidades calmadas luego de las discusiones del jueves. A todo esto, las primeras damas estaban en el eh, Covent Garden para una foto de familia. Y es un escenario por donde han pasado las más importantes figuras del arte a escala planetaria, y que fue, para un buen recuerdo, tremendo escenario: la Royal Opera House de Covent Garden. Aquí eh, era un encuentro bilateral, tuvo varios de Barack Obama con representantes eh, de eh, Corea del Sur. y Lee myung Bong. Aquí, entre las declaraciones que le digo, parecen monótonas y aburridas, pero hay algunos conceptos interesantes. Quiero agradecer al presidente y a su completa delegación de Corea del Sur, porque son los muy cercanos aliados de Estados Unidos, grandes amigos, y ante el liderazgo del presidente Lee, esta amistad ha crecido y será más fuerte. Así que estamos aquí para discutir la crisis económica, uno de los tópicos del G20, pero mantener también en el plano bilateral el paso a los acontecimientos en la península de Corea. ¿no? Hay enormes contribuciones de Corea del Sur respecto a Afganistán y a la situación global. El liderazgo uh, en el cambio climático también ha sido mostrado por el presidente Lee. De manera que públicamente queremos agradecer a la República de Corea por su amistad y su simpatía y trabajar juntos como dos países. Uh, bueno, dentro de todo esto, una promesa de inyectar 5 mil millones antes del fin del año próximo, los líderes eh, dicen que no han escatimado esfuerzos para la crisis, estuvo pintoresco, Charcos, y para variar, ¿no? Dijo, con respecto a a los paraísos fiscales en el comunicado final ustedes verán una sentencia y les digo y pueden citarme la era del secreto bancario ha terminado esto ha sido firmado por los 20 países y déjenme decirlo tácitamente, ¿no? La era del secreto bancario se terminó, se refería a los, para, a los paraísos fiscales y esto fue un punto de acuerdo para todos los 20 que estaban en torno a la mesa. Y no tiene precedente lo que hemos logrado en acuerdos de esta naturaleza recuerden el eje franco-alemán tanto que especularon él y Merkel sobre todo él que fue muy enfático en esto que si no le eh, ponían en la resolución final lo que él quería no la firmaba y lo hizo decir por su ministra Christine Lagarde dijo bueno particularmente ha sido un placer eh, dialogar y trabajar con el primer ministro Gordon es un hombre intelectualmente honesto y quiero decirles con todo énfasis que Hemos salido de posiciones tradicionales, para decirlo de una vez, posiciones del mundo anglosajón. ¿Quién podía pensar, eh, hasta hace una media hora, que culturas tan diferentes, con intereses tan divergentes y claramente en un mundo que no es el de Bretton Woods, desde entonces para acá, nos hemos ido acomodando en esto y he puesto mis críticas, pero quiero decirles que también el modelo anglosajón, que tenía sus ventajas, claramente hoy es una página que ha sido dado vuelta, de manera que las preguntas que ustedes puedan hacer encuentran ahora una realidad contundente. Si Alemania y Francia no hubieran demandado los resultados de la naturaleza que se han logrado aquí, se hubieran logrado espontáneamente, no lo creo. Gordon Brown jugó su juego, Estados Unidos el suyo, pero nosotros hemos logrado también hacer espacio para los detalles de lo que ha ocurrido aquí. la sala para que el detalle de lo que de la y la... Bueno, en cualquier caso hizo su, su particular show el caballero, se fue tranquilo, nada de que no firmo y me voy, sino resopló allí, ¿eh? estaba fuerte. A principios de semana la propia ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, había comentado que Sarkozy no firmaría la declaración eventualmente. Angela Merkel también calificó con muy buenos adjetivos el logro de la conferencia, y, y dio un giro no tan espectacular como el de Charkozy sí, pero dijo que ciertamente es una muy importante conferencia que pudo encontrar buenos resultados para este histórico compromiso en esta crisis única y que el mundo eh, no había reaccionado como hubiera ocurrido en la década del 30 porque esta es una situación realmente sin precedentes pero se ha desarrollado sobre la base del, del plan de acción de Washington y luego señaló que es muy importante que se hayan sentado las bases para restaurar el crecimiento, particularmente en los países en desarrollo y en los países emergentes y dijo que la, se enfatizarán de ahora en adelante las funciones de supervisión en eh, la estabilidad económica y la cooperación con el Fondo Monetario Internacional y que esta cooperación ha sido sobre una amplia base y no simplemente de un pequeño grupo de países industrializados, sino que representan la totalidad de las 20 naciones auch die Überwachungsfunktion des früheren Financial Stability Forum, was jetzt Financial Stability Board heißt, und gemeinsam mit dem IWF zusammenarbeiten wird. Wir haben diese Überwachungsfunktion auf breitere Grundlage gestellt. Das heißt, nicht nur wenige Industrieländer sind dort vertreten in dem FSB, sondern alle G20-Staaten. Von künftigen Krisen. Wie sagten, es war ein Kompromiss ...y el documento final era un documento de acción... ...particularmente la cumbre acordado diseñar un sistema bien concreto de mercados financieros. Y Gordon Brown, bueno, logró su cumbre, logró su, su relativo éxito... ...ahora veremos con el tiempo si todo lo que se dijo ahí se cumple, ¿no? Y además son 20 naciones que pretenden hablar por todo el mundo, ¿no? Bueno, esto no se podía seguir adelante sin luchar contra la recesión global los problemas globales requieren soluciones globales debe haber un esfuerzo sostenido y compartido de manera que no vuelvan de ninguna manera a ocurrir una situación como esta que nunca debe ocurrir nuevamente y tenemos que hacer que esto funcione rápido y bien de manera que se acorte el tiempo de recesión y podamos salvar más cantidad de trabajo que se están perdiendo que se que restaurar crecimiento y empleos, que vamos a tomar acciones esenciales para reconstruir confianza. ¿no? Gordon Brown lo expresó con un elabroso retórico. Este es el día en que el mundo se unió para luchar contra la recesión global, no mediante meras palabras, sino con un plan para la recuperación global y la reforma con un claro calendario para su implementación. Bla bla bla bla. Vamos a ver qué pasa y cuánto tarda en reflejarse. Esto es un club de poderosos que de repente se encontraron con la billetera vacía o el camino de establo y decidieron tomar acción al fin. Pero hay 180 países que no formaron parte de esto. Muchas bilaterales de Obama, dijo, buenas tardes, estamos comenzando un poco tarde aquí. Eh, más temprano hemos encontrado la oportunidad de tener encuentros muy productivos. Creo que este es un punto de quiebre al buscar la recuperación de la economía global. Hace, desde cualquier punto de vista, la cumbre de Londres eh, ha sido histórica, histórica por el tamaño y el alcance de los desafíos y porque hemos creado una... Línea de tiempo para marcar las respuestas necesarias a este enorme desafío. El sistema estaba financiero internacional estaba prácticamente congelado. Hemos capturado soluciones para confrontar esta crisis y ciertamente mucha gente tiene que hacer frente a ella y trataremos de buscar soluciones. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y tenemos que actuar con sentido de urgencia y... Las economías ahora están más vinculadas que nunca, de manera que hay que parar esta devastadora caída y hoy debemos responder con una unidad y una coordinación de nuestras acciones sin precedentes. Esto sirvió también para un encuentro con Dimitri Mibdievet porque él también hizo sus declaraciones y dijo... Estoy muy a gusto de haberme encontrado con el presidente de los Estados Unidos. Fue un buen encuentro. Creo que hemos logrado establecer un buen contacto. Es la primera oportunidad en que nos reunimos. Moscú sigue adelante y está por verse un encuentro allá. Puedo decirles que también hemos, hecho acer hemos acercado posiciones en diferentes temas, aunque algunas diferencias continúan. ¿no? Podría decirles que el presidente es un hombre que sabe escuchar y que da respuestas concretas a preguntas concretas.